Y coquimero así que de Pascua y mil viven judíos, Jesús o ya para Jerusalén. Iba a caniquear templo ok, masito, kake, kake, iban, palomash, Iba, tome, o que másito en toros de Macaque, Nichca Macaque, Macaque. Iba a que pantalla, Tommy oye mesa. Jesús o ok, se cuarta, Iba a ok, de can templo y kanochi noche en toropa. Ivan y Michikaba o ok, que y pantale en tomi sean o tome, iba o que trazamos chile y mesafa, iba o que mil veces o que ne macato cam de nica, amo si que mis y caliste quien notaste, y cuacó, mamachtí que o que lámike que y cuilitok, en tasotal tenixpia por mocaliste nech platía que misé tit, y cuacó, judiote o que tlante de buscar descarga para tiguitas que ni guión patlante chivas jesús o kinan kille chiquitinica ni un templo y vasán y caí tonale oxm ok ni que saltes y coco un judío te o que el un templo huecas que o que y campo al de a chivet y batalla tiquito vasán y que saltes o ok que se me pero un templo que jesús o quito vaya quitos negui quien cuerpo por eso y con Jesús o Moyoliti, no o quinlambique ten o quistoca, y va o ten quitoba en tiotlascuilole, y iba ten Jesús o quimilvica. Y Jesús o catca Jerusalén y te de Pascua, mieque o porque o quimitake o quinchivaya te Pero Jesús, machomo confiarovaya confiarobaya de jefa, porque ye o y te chinolo, macho moniquía y ca y chicoban taltipaxlaga porque ya es cual es yo que matía tan que pía y te chingyolo.